y por último con vértice y foco. No siendo más, comencemos. Miremos las ecuaciones generales que se aplican. Tenemos x menos h cuadrado igual a 4p, y menos k. y menos k cuadrado igual a 4p, x menos h. La primera ecuación aplica cuando desplazamos en el eje y. Y la segunda cuando desplazamos en el eje X. No olvidemos el vértice H, K, donde K es el desplazamiento en el eje Y y H es el desplazamiento en X. Entonces el desplazamiento en X es H y el desplazamiento en Y es K. Y el vértice que se define con la letra V. Tenemos que tenerlo lo siguiente en cuenta cuando tenemos esta ecuación y hay un desplazamiento en el eje y se debe sumar la variable k con el eje focal que es el punto p entonces esto ocurre si se mueve en el eje y es decir que se mueve hacia arriba o hacia abajo también está el siguiente caso en el cual se desplace en el eje x el foco como se está desplazando en el eje x se mueve hacia la derecha e izquierda por tanto el foco la variable h que corresponde a x se le debe sumar p bien vamos a mirar ahora la serie de ejemplos en la cual se apliquen estas ecuaciones miremos ejemplo número 1 hallar la ecuación de la parábola con directriz x igual 6 y foco 2, menos 3. Y graficarla. Miremos. X es igual a 6. Y el foco es 2, menos 3. Entonces, vamos a mirar cómo se pueden hallar las variables. Como podemos ver, se está desplazando en el eje X. Puesto que tengo una directriz en X. Siempre que yo tenga una directriz en X, se desplaza en el eje X. Si fuera en Y se desplazaría en el eje Y. Ahora, entonces, como se está desplazando en el eje X, esta sería la ecuación que rige la parábola. Cuando se desplaza en el eje X, la variable Y debe estar elevada al cuadrado y la variable X no. Entonces, por ello, se utiliza esta ecuación. No olvidemos que H es el desplazamiento en X y K el desplazamiento en Y. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a mirar de forma gráfica cómo se comporta esta parábola. Primeramente, ubiquemos los puntos, x igual a menos 6, como podemos ver, esta sería la directriz, y el foco es 2, menos 3, el foco estaría eje x, y menos 3, este sería el foco. Como podemos ver, se está desplazando en el eje X en el plano cartesiano. Ahora, miremos toda esta distancia de aquí hasta acá. Miremos toda esta distancia. La mitad de ella ubicaría el vértice. Entonces, miremos la mitad. Entonces, como tenemos de aquí hasta acá, la mitad sería menos 2. Contemos que hay 1, 2, 3, 4 cuadritos hacia este lado. 1, 2, 3, 4. Se está desplazando en 4, tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces el vértice de aquí sería menos 2, menos 3. Este sería el vértice, menos 2, menos 3. O sea que de forma gráfica también nos podemos apoyar para hallar los puntos de corte Ya teniendo el vértice puedo reemplazar Encontrar punto P Ya sabemos que el punto P ¿Cuánto sería? El punto P sería 4 Puesto que la distancia de acá a acá es 4 Y de acá a acá es también Ahora ¿Qué nos faltaría? Mirar La ecuación de Dicha parábola Entonces tenemos lo siguiente X igual a menos 6 la directriz foco 2, menos 3, vértice menos 2, menos 3 y P igual 4. Vamos a utilizar la ecuación. Entonces, vamos a reemplazar K, no olvidemos que corresponde a Y, y H que corresponde al eje X. Entonces miremos, H es menos 2 y K es menos 3. Pero como esto está con signo negativo, al reemplazarlo en esta ecuación debe cambiar de signo nos quedaría y menos paréntesis menos 3, 4p, p vale 4, x menos menos paréntesis menos 2. Entonces nos quedaría menos por menos nos da más, cambia el signo como les dije, y menos por menos da más, más 2. Si queremos recordar cómo se grafican parábolas con el origen, les dejo el enlace para que lo miren. Ya que también les puede apoyar mucho cuando tengamos que ver parábolas en el origen. Ahora, esta sería la ecuación de la parábola. Miremos que ya tengo todos los parámetros. Y ahora sí me puedo ubicar en el plano cartesiano para poder graficar. Como podemos ver, acá P es positivo. O sea que la parábola debe abrir hacia arriba. Entonces vamos a mirar. Tenemos la ecuación de nuevo, la miramos. Y vamos a volver a los puntos de corte. Tenemos el vértice, el foco, menos 2, menos 3. La directriz. Y como está abriendo en X, ella debe abrir de esta manera, debe pasar por este vértice. O sea que la parábola quedaría de esta forma. Esta sería la parábola. Abierta en el eje X. Puesto que mi directriz, o la directriz que me dieron, estaba en el eje x y debe abrir en este eje vamos a mirar ahora un siguiente ejemplo ejemplo número 2 encuentra el foco y directriz de la siguiente parábola x-1 menos al cuadrado igual a 8y más 3 como podemos ver ya no se encuentra desplazada en el eje x sino en el eje y puesto que y no, no está elevada al cuadrado mientras que la variable x sí, o sea que esta parábola se está desplazando en el eje y entonces miremos la ecuación que debemos utilizar x menos h al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k esta variable de acá correspondería a h este 8 corresponde a lo que es 4p y esta variable k corresponde al número que se encuentra acá entonces como podemos ver para hallar estas variables, vamos a hallar primeramente H, le vamos a cambiar de signo a esta variable. Entonces H va a ser igual a 1. Con el negativo cambia de signo. Puesto que cuando se mete en la ecuación queda con signo negativo, entonces cambia de signo. Lo mismo ocurre con K. Entonces K no va a valer 3, sino que va a valer menos 3. Cambia de signo. Ya tenemos las variables H y K, por tanto tenemos el vértice. Que sería... 1, menos 3 ahora ya teniendo esto vamos a mirar cómo calculamos el foco pero primeramente calculemos P 4P es igual a 8 no olvidemos que 4P es igual a esto como está multiplicando el 4 lo vamos a pasar a dividir quedando 8 dividido 4 esto nos daría 2 o sea que P es igual a 2 ya con P y con el vértice podemos empezar a a encontrar el foco. Tenemos que tener en cuenta que estamos desplazados en el eje y, o sea, que el desplazamiento del foco corresponde a y. Entonces, miremos. P es igual a 2 y el vértice es 1, menos 3. Tomamos la ecuación que vimos cuando hay un desplazamiento, pero en el eje y. El foco es igual a h k más p. H, no olvidemos que vale 1 y K vale menos 3, entonces vamos a reemplazar 1, este no cambia, K es menos 3 más 2, le debo sumar el punto P entonces menos 3 más 2 nos da menos 1, o sea que el foco es 1, menos 1 entonces esto ocurre porque en el foco hay un desplazamiento en el eje Y vamos a mirar ahora entonces cómo encontrar la directriz viendo de forma gráfica estos puntos entonces tenemos P es igual a 2 el vértice es 1, menos 3 y el foco es 1, menos 1 esto quedaría de la siguiente forma entonces miremos P vale 2 ya sabemos el foco es 1, menos 1 1 en X menos 1 en Y el vértice es 1, menos 3 ahora tenemos lo siguiente necesitamos calcular el valor de y entonces va a haber una diferencia acá entonces miremos esta distancia como está el foco en esta distancia del vértice la distancia de acá a acá debe ser la misma que hay del vértice al foco entonces qué vamos a hacer nos estamos moviendo en el eje y entonces debemos restarle a este valor entonces va a quedar de la siguiente forma y menos 3 y lo contrario a sumar es restar, entonces debo restar ya no P no va a valer 2 sino que va a valer menos 2 porque va en ese sentido eso nos quedaría menos 5 y es igual a menos 5 ya con este valor de y puedo graficar entonces este sería la directriz vamos a graficarla quedaría y igual a menos 5 Teniendo esto claro, podemos ver que la parábola como de P es positivo, todo esto debe abrir hacia arriba. O sea que la parábola nos quedaría de la siguiente forma. Esta sería la parábola abierta en el eje Y. ¿Por qué se está desplazando en el eje Y? Entonces miremos que el foco tiene la misma distancia y esta misma distancia de aquí a acá. Entonces con la distancia que tenía del vértice al foco, puedo determinar de igual forma la distancia y la directriz que en este caso es Y porque se está desplazando en el eje Y bien, vamos a mirar un tercer ejemplo ejemplo número 3 encuentre la ecuación de la parábola directriz si pasa por el vértice 3, menos 2 y foco 3, menos 8 entonces ya hemos visto cuando se trabaja con la ecuación de la parábola también hemos visto cuando se trabaja con directriz y foco y ahora en este caso nos vamos a concentrar con vértice y foco tenemos lo siguiente entonces como se está desplazando en el eje Y miremos que va menos 2 y menos 8 hay un desplazamiento en el eje Y o sea que esta sería la ecuación que describe la parábola porque hay un cambio en el eje Y entonces podemos determinar con el vértice las variables h y k. Entonces h va a ser igual a 3 y k sería menos 2. Ahora vamos a ir reemplazando en la medida que vamos encontrando las cosas. Tenemos lo siguiente, vamos a graficar el vértice y el foco. El vértice es 3, menos 2, 3 en x y menos 2 en y. Y el foco es 3 menos 8. Este sería el punto. Ahora, miremos esta distancia que hay de aquí a acá. Esta distancia mide 6. De menos 2 a menos 8 hay 6 menos 6. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué P va a valer menos 6? Puesto que la distancia de acá a acá es menos 6. Por tanto, vamos a, a determinar cómo es la distancia de acá a acá. Entonces, sería lo mismo pero en sentido contrario, o sea que le debo sumar 6. Entonces esto nos quedaría menos 2, puesto que estamos desplazándonos en el eje Y, menos 2 más 6, y menos 2 más 6 nos da 4. Y es igual a 4, quiere decir que la directriz vale 4. Ya teniendo la directriz, y ya teniendo el punto del vértice y del foco, podemos graficar la parábola, pero vamos a reemplazar en ella todos los valores que hemos encontrado. Entonces, x menos 3, no olvidemos, el vértice es 3, pero cambia de signo, queda con signo negativo, versus menos 3. 4p, p es menos 6, acá tenemos, reemplazamos p, y y menos k, pero como k es negativo, cambia de signo, quedando más 2. O sea que esto nos va a quedar x menos 3 al cuadrado. Igual a 4 por 6. Da 24. Más por menos menos. Queda negativo. Y más 2. Esta sería la ecuación de la parábola. Con ese desplazamiento. Entonces miremosla. Como es negativo este valor. Quiere decir que la parábola abre hacia abajo. Y tiene sentido puesto que su directriz está arriba. Entonces quedaría hacia abajo. Miremos esta parábola. O sea que esta sería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 de igual forma, actives la campanita de notificaciones para que te des cuenta de los nuevos videos que se suben semana a semana. Te comparto mis redes sociales, los enlaces los encuentran en la parte baja del video para que también me sigan. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.